en el tema de la justicia hay algo que me está preocupando. Señores, precisamente se, fue, se hizo la variación de una medida de coerción que a mí me llama la atención, señores, lo que fue la prisión por una garantía económica. Estamos hablando ante un hecho de aquel individuo que ustedes recuerdan que comentamos en la zona del Cibao que le dio precisamente a su ex pareja 297 puñaladas. Ustedes recuerdan este caso, esto fue muy popular, se dio a conocer una joven precisamente llena de vida y este individuo no solamente la asesina de 297 puñaladas luego él lo tomó como que no fue nada como que hubiese sido un, no sé ni qué decir que fue como que fue un mosquito que, que él mató de 297 puñaladas y ahora le fue cambiada lo que fue la prisión preventiva por una garantía económica señores Señores, yo vuelvo y digo, y me perdonan los honorables jueces, los honorables representantes del Ministerio Público, que hacen una ardua labor en favor de la justicia, señores. ¿Y a dónde que está Dios? ¿Y a dónde que está la conciencia de quien se atreva a variar una medida de coerción a un individuo que le dé 297 puñaladas? Yo a veces me pregunto, ¿y es que dónde que vive el diablo que tiene más fuerza que Dios, señores? Pues este individuo, no es, no es, no es, yo no creo que puede haber fuerza alguna que pueda mover para variar una medida de cohesión de esta naturaleza, por Dios. 297 puñaladas y ahora le es variada la prisión con una simple garantía económica. ¿Usted cree que un hombre que dio 297 puñaladas puede estar en la tierra?